Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Para quien no lo sepa, yo soy Nicolás y desde 2020 vivo aquí en Robaniami. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco de vocabulario de otoño Porque mirad, todo... Está súper otoñal, así que he aprovechado y os he grabado este vídeo, que está súper chulo, sobre vocabulario en finés de otoño. Así que bueno, vamos, a, vamos allá. Bueno chicos, estamos caminando por estos caminitos... Y esta es la primera palabra que os voy a enseñar Estos caminitos que hay aquí son muy comunes aquí en Finlandia Y ya os lo enseñé en el vídeo de cómo es el otoño en Finlandia que grabé hace un año Así que os lo dejo por ahí arriba Y bueno, estos caminitos de aquí Estos caminitos se ponen normalmente en los pantanos para poder caminar O también en primavera cuando vienen las inundaciones Pues esto hace que se pueda seguir caminando por el bosque Entonces, estos caminitos se llaman pitkospu y bueno, están en los pantanos pantano en finlandés es suo y bueno aquí encontramos que me estoy empapando los pies por cierto mira cómo los tengo hemos llegado a un pantano este es enorme no me voy a meter más porque me voy a empapar y mira al lado de los pantanos se encuentra esta planta esta planta que no sé cómo se llama, pero es que huele genial o sea, no os imagináis lo bien que huele esto aquí nos encontramos un abedul que abedule en finlandés es koibu encontramos que las hojas ya están amarillas ya no están verdes como por ejemplo esta ¿veis la diferencia? pues bueno cuando llega esta, este colorcito a, las, a los árboles en general porque casi todos los árboles se ponen de un color así más otoñal pues se llama rusca. y rusca viene de la palabra ruskea que significa marrón Ahora vamos caminando por el bosque, por el metsa. Metsa es bosque en finlandés y mirad qué encontramos por aquí. Aquí hay un montón de piñas para ver si encontramos más piñas por algún sitio. Y os digo cómo se llaman. Eh, las hojas en finlandés se llaman lesti. Hoja en finlandés se llama lesti. También se llama lesti, por ejemplo, en la revista. Mirad, luego en Finlandia, el árbol, los árboles más comunes son los pinos. Pero aquí en Finlandia hay dos tipos de pinos: está el pino que todo el mundo conoce. Que hay en todos los países que es así con un tronco como este Tiene las piñas, que piña en finlandés es Katu, Y el pino este que todo el mundo conoce se llama mantu Y luego está este pino Que bueno, este pino como veis tiene las cosas estas más pequeñitas Luego sus piñas, es que apenas tiene piñas, tiene estas cositas Que bueno, no son piñas Que se llama kusi mirad tú. estas plantitas son plantas de arándanos, que todavía tienen algunos. Que arándano en finlandés es mústica. Y luego ahora eh, en, empieza la temporada, ahora en septiembre, la temporada de los arándanos rojos, que creo que por aquí he visto alguno. A ah, mirar aquí. Ahí hay arándanos rojos. Que es puoluca. Arándano rojo en finlandés es puoluca. Luego ya hay muchísimas variantes, de muchísimos tipos de arándanos aquí en Finlandia. O sea, casi todos estos son una variante distinta. Tenemos setas. Seta en finlandés es sieni. Y a todos los arándanos, a todos los tipos de arándanos, frutas del bosque en general, fresas y todo eso, se llama maria. Eh, no María sino maria. Es con, I, con J, entonces es como marja Algo así es. No sé si lo veis, pero en un árbol por ahí al fondo, muy muy al fondo, mirad ahí se ve. Hay ardillas. Ardilla en finlandés se dice orava. ¿Cuándo viene? Mira, esta planta que hay aquí le encantan los renos, se la come un montón. <risa> Esa planta es el líquen. Y eso que hay en los árboles, que también parece como pelo de sobaco, también es líquen. Y bueno, líquen, estoy seguro que muchos de vosotros no lo sabíais Esa palabra en español Pero bueno, habéis aprendido una nueva palabra en español Y en finlandés lichen es yakala Con la E ¿Vale? Jäkala El lichen es lo que le gusta comer a los, a los renos Reno en finlandés es Poro Y no sé si le gustará también a los alces Pero bueno, alce en finlandés es Hirvi Hirvi con V Y mirad eso que hay ahí esta palabra es muchísimo más difícil Pero con práctica se aprende Mirad Esta montañita que hay aquí Es un hormiguero Esto lo hacen las hormigas Y en finlandés se llama Pesa. Así Y bueno, espero que os haya gustado Este vídeo aprendiendo finés eh, Espero que hayáis aprendido Algo nuevo Bueno, si es así, suscribiros al canal Porque voy a estar subiendo vídeos otoñales y darle a like, porque pues también voy a estar subiendo vídeos otoñales. Bueno, este es uno de ellos. Ya he subido dos vídeos así con temática de otoño. Así que ir a verlos, que están bastante chulos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Creo que el próximo vídeo sería el vlog de esta semana. Así que nada, chao.